Hola, hoy os quiero hablar de dos programas para hacer screencasting, para poder grabar lo que se ve en la pantalla, que muchas veces los profesores y los alumnos necesitan eh, un programa, y en este caso además voy a hablar de dos eh, programas gratuitos que eh, para Windows yo creo que van a ser de vuestro interés uno es un programa que se descarga que está en su versión libre 2.7 y se llama cam studio por lo tanto cam studio 2.7 lo podéis descargar en windows a vuestro ordenador y lanzar ese programa para capturar lo que se ve en la pantalla. El otro programa es más bien una extensión de un navegador. Eh, sirve para las, eh, la familia de navegadores de Chrome, que son Chrome, Chromium y Brave. Los tres navegadores admiten esta extensión y se llama, el programa se llama Awesome Screenshot. Awesome Screenshot sirve, además de poder hacer para poder hacer pantallazos, también para grabar. Eh, lo que aparece en la pantalla, ¿eh? grabación de pantalla, screencasting o screencast, que es lo que se dice en, en inglés. Bien, eh, eh, para descargar el programa eh, Cam Studio eh, en su versión 2.7 no tenéis ningún problema, simplemente es ir a la página web eh, de camstudio.org y desde allí, pues eh, directamente lo vais a lo vais a descargar así de fácil. ¿eh? Um, es un programa open source de código abierto y eh, bueno pues os va a servir eh, bien para poder hacer vuestros primeros pinitos en grabación, además como es en local en vuestro ordenador lo vais a guardar y luego si queréis lo, lo subís a las plataformas de vídeo en las que estéis. El otro programa, eh, bueno, pues tendríais que ir a la tienda web uh, de las aplicaciones uh, para Chrome. Uh, insisto, no solamente para Chrome, también para Brave y también para Chromium. Y, y, y entonces allí pues, vais a poder descargar el programa este de Chrome uh, que sirve para hacer uh, uh, grabación de la pantalla, de lo que se ve en la pantalla. Se llama Awesome Screenshot y eh, lo podéis encontrar precisamente en la página web de awesome screenshot.com. Eh, tiene eh, cuatro formas de ser utilizado cuatro características eh, bueno diferentes porque eh, os he dicho que es gratuito eh, la opción eh, esa es una de las opciones pero también podéis eh, pagando al mes 4 euros 4 dólares 5 dólares o 25 dólares podéis tener unas versiones mejores eh, la versión gratuita os va a permitir vídeos de menos de 5 minutos pero bueno, está bastante bien porque los vídeos deben ser cortos, y eh, en un formato 720 píxeles a, a 16 novenos. Eh, eh, además ya sabéis que este programa de awesome screenshot eh, os permite incluso llevar 20 vídeos a la nube y tenerlo en la nube o descargarlo incluso en vuestro ordenador. Yo normalmente lo descargo en el ordenador que siempre es más interesante para después poder editar esos vídeos. Por lo tanto, esos dos son los programas CAM Studio y Awesome Screenshot.